Bueno, pues seguimos aquí en Radio Futuro 107.2, frecuencia modulada, rtvfuturo.com. Abrimos nuestra sección de los martes, los consejos del doctor Amor. Bueno, pues con quién? Con quién mejor que con Juan Bustamante. Nos vamos a Huelva Juan, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, hoy un día un poquito más fresquito por la mañana por lo menos, Juan. Por lo menos bueno, mejor, ¿no? Mejor. Fíjate que parecía esta mañana hasta invierno, Juan, porque tenían los coches rocío. <ríe> Mira, pues ya que no lo hemos tenido el rocío de verdad... <ríe> bueno, pues lo tenemos encima de los coches. <ríe> claro. No, la verdad es que este verano está siendo un poco raro, ¿eh? Porque no está haciendo tantos días de tanto calor como otros años. Bueno, pues... Que siga así, por lo menos eh, por las noches, Juan, que es cuando más nos impide descansar el calor. Sí, hombre, sí, la verdad es que se agradece. Se agradece. Bueno, Juan, hoy valórate, quiérete, respétate. Grandes sí. palabras, grandes. Eh, sí, sí. Estas cosas que, que veo yo que muy poca gente lo hace y creo que es bueno recordarlo. Pues sí, es bueno recordarlo porque muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Y quizá para... No, es que yo veo yo veo mucha gente que no lo hace que no Porque hace. sobre todo cuando he visto a, a amigas mías que han estado conociendo a, a uno Y él pues ha empezado a pasar de ella, ha empezado a ignorarla Ha empezado incluso a engañarle con otra Y están ahí, y es que yo lo quiero, te quiero volver yo, Pero vamos a ver, chiquilla, eso mismo, valórate, quiérete y respétate Es lo que tienes que hacer Exacto Bueno, pues esto falta hoy en día, ¿verdad Juan? Esta... Sí, es que a ver, esto lo comento hoy porque veo eso a mucha gente no solo ya en pareja, sino conociendo sobre todo a alguien que la otra persona les demuestra claramente que no tienen interés que no tienen ganas, que no les importa o que realmente le quieren pero para sus intereses ya sea solo la cama o lo que sea o cualquier otra cosa y veo que siguen ahí como insistiendo, como creyendo que van a llegar a algo o como intentando hacer que funcione. Y digo, pero si es que hay pruebas de sobra claramente, están demostrando que la otra persona no le importa de verdad. Digo, ¿por qué estás insistiendo en algo que ni está funcionando ni va a funcionar? Uh -huh. Bueno, ¿y cómo hacemos para valorarnos, querernos y respetarnos, Juan? Pues lo primero que hay que hacer es, si es conociendo a alguien, hay que fijarse bien en todo lo que hace. Y en lo que nos hace también. Sí. Es decir, tenemos que ver si lo que dice realmente después lo cumple, si es una persona pues que nos respeta en todos los sentidos, no solo en engañarnos con lo bueno, sino en todos, en nuestra forma de hablar, de pensar, de vestir, de comportarnos, en que no nos dice nada malo, en que, en fin, que no viene para cambiarnos la vida, ...sino que viene para aportarnos... ...que eso es importante... ...cuando se empieza con alguien no es para que te cambie la vida... ...a ver... ...te la cambia en cierto sentido... ...a mejor... ...pero no es para cambiarte... ...es para completarte... ...o para todavía hacerte mejor... Eh, y ...hay que ver eso... ...si esa persona eh, cumple todo eso... ...hay que eh, fijarse muy bien en las cosas que pasan... ...y hay que... ...eso mismo... ...hay que hacer que nos valore... ...que nos quiera de verdad... ...y que nos respete... ...y hay que hacer que, se, que sea una relación o que empiece a ser una relación... ...que se vea que, que realmente va fluyendo, va avanzando y que merece la pena... ...lo que nos podemos estar es empezando a conocer a alguien... ...o estando ya con alguien y que de repente lo que era blanco... ...ahora pasa a ser negro por las buenas, porque claro, si le hemos dado motivo... ...se puede entender, uh -huh. pero si no le hemos dado ningún motivo... ...y esa persona cambia y empezaba a comportarse bien con nosotros y a dar la imagen de que quería estar con nosotros y luego resulta de que empieza a demostrar otra cosa siempre digo que hay que quedarse con lo que la gente hace no con lo que dicen porque todo el mundo dice muchas cosas y promete mucho y luego es todo lo contrario Juan, pero hay cositas que a lo mejor necesitamos cambiar y que la otra persona nos puede aportar porque podemos tener algún defectillo que no nos vemos a nosotros mismos la otra persona nos puede aconsejarnos ¿Esto lo verías tú mal? En pequeños detalles, a ver, refiero. No, en pequeños detalles. No, no, la, claramente no. A ver, está eh, claro que todo lo que nos digan y nos aporte y sean, como yo digo, críticas constructivas vienen bien. Porque, sí. lógicamente, nosotros no somos perfectos. Exacto. Entonces, no podemos decirle a la otra persona estarle todo en cara cuando nosotros seguro que nos vamos a equivocar. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre una persona que, te digamos, te hace la crítica constructiva, que es para ayudarte, a una persona que solo te critica porque no le gustas, no le interesa, o porque quiere de ti una versión que no eres. Es decir, empieza a decirte, pues estaría más guapo como camisa. o pues estarías mejor que no sé qué. Pues estaría Entonces, para decirle, a ver, yo visto de una manera, que sabes que respetas esa forma de vestir, y no lo que no puedes pretender es que yo ahora vista como a ti te gusta. Eso también lo ha hecho mucha gente. Entonces, eh, si te va a hacer una crítica constructiva que te va a ayudar, sí que realmente es algo bueno, que te has equivocado en algo, y te dice, oye, mira, pues yo creo que no deberías hacer esto, porque no es bueno para ti, si resulta que es verdad, se agradece, ahora, si solo te va a criticar, y si solo te va a ver cosas malas, que eso lo hace también mucha gente, que dicen que le gustas, si a mí me ha pasado, que me han dicho que les gustaba, pero luego nada más que hacía criticarme, es que hay que ver que te hace muchas fotos, es que hay que ver que no sé qué, es que no sé cuánto, es que eres esto, es que eres lo otro, y yo ya les decía, bueno, si tengo tantos fallos, te haces conociéndome, porque se, parece ser que todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que soy está mal. Uh -huh. Pues si tan mal te parece, pues búscate otro. Entonces, por eso, depende de la crítica que nos hagan. Exacto. Y también de la forma en que se hagan, ¿no? Porque las formas a veces también son importantes, ¿no, Juan? Hombre, las formas son fundamentales. Nosotros cuando conocemos a alguien, eh, ya digo que nos tenemos que fijar en lo que hace, y de la manera que lo hace, y cuánto lo hace, y de cómo lo hace. Porque eso es lo que nos dice si esa persona, como digo, nos está criticando pero para ayudarnos y lo hace de buena fe, de buena intención, o nos está criticando porque, como he dicho, pues porque no le gustamos de verdad y lo que quiere es que seamos de otra manera. O sea, quiere que seamos como él o ella quiere. Y nosotros no tenemos por qué ser como la otra persona quiere. Nosotros somos de una manera y quien viene nos tiene que aceptar tal y como somos. ¿Que hay algunas cosas que podemos mejorar? Pues seguramente sí pero una cosa es mejorar en algo, y otra es ser como quiere la otra persona que seamos. Uh -huh. Juan, esto podría suceder porque eh, se fija mucha gente solamente en el físico y no en, en el interior, y después cuando van descubriendo el interior, ¿quieren cambiarlo a su antojo? Exactamente, eso lo comentamos en un programa ya, que el físico desgraciadamente se sí importa mucho, sí. y esa es la clave, esa es justamente la clave. Eh, ...la mayoría de las personas, no digo todas, pero muchas, muchas... ...le dan mucha más importancia al físico que al interior... ...entonces eh, dicen que les gustas... ...pero porque les gustas por fuera... ...y luego cuando te van conociendo... ...pues se van dando cuenta de que a lo mejor no eres compatible... ...y ya eh, pasan de que les ha gustado a que no les gusta ...y se quitan de en medio, te dejan de hablar, te escriben menos... ...te ponen excusas, desaparecen... ...se van con otra persona... Entonces, eh, por eso yo siempre cuando he conocido a alguien lo que he hecho ha sido, vale, físicamente está bien, pero también quiero ver qué es lo que hace, qué es lo que no hace, cómo se comporta, si me respeta, si no me respeta, si me trata bien, si hace las cosas bien, y yo no he, digamos, dado un, una nota final hasta que no he conocido todo, por eso eh, me ha dado mucho coraje siempre, que también es una costumbre muy fea que tiene todo el mundo, cuando juzgan, o mejor dicho, cuando te juzgan. Sí. No te conocen y ya te juzgan. Tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres esto. Entonces, no, eso es lo que no les puede permitir. Tú tienes que, cuando conoces a alguien, sobre todo porque bueno, ya estás con esa persona, se supone que ya te conoces, pero cuando estás conociendo a alguien, tienes que eh, hacer eso, una evaluación, una evaluación global y decir, vale, físicamente me gusta, pero vamos a conocerlo uh -huh. y a conocerla, a ver si es verdad que por fuera está bien, pero vamos a ver cómo es por dentro, porque hay muchísima gente que por fuera está muy bien, pero luego por dentro no vale nada. Hay que entender también que lo primero que se ve es el físico, el interior es una cosa que hay que ir viendo ya con el paso de los días, de los meses. Esto es como yo he dicho muchas veces, como una tienda. Tú puedes ver una tienda con un escaparate muy bonito uh -huh. y luego entras y no tiene de nada. Entonces, pues sí, la imagen es maravillosa y parece una tienda fantástica, pero luego te llevas una excepción. Y, y al contrario, puede haber una tienda que el escaparate no te llama mucho la atención y luego entras y tienes todo. Pues aquí es lo mismo. Entonces, no nos quedemos solo con el escaparate, que sí, que es lo primero que se ve, es la primera impresión que te llevas todo eso. Pero vamos a preocuparnos, que eso es una de las cosas que nos ha molestado siempre de algunas personas que... ...porque no les he gustado físicamente... ...ya directamente me han quitado del medio... ...y bueno, pues a lo mejor... ...el que te gusta más físicamente después... ...no te respeta tanto... ...no es una persona que te quiere... ...no es una persona que te cuida... ...pero bueno, eso está en cada uno... ...pero yo por lo menos es lo que aconsejo... ...que primero se conozca tanto por dentro... ...como por fuera... Uh -huh. ...y luego tome la decisión... ...no porque ya por fuera no me llama mucho la atención... ...pues oye, pues a lo mejor la persona que por fuera... ...es más normalita por dentro es una maravilla... ...y la persona que por fuera es tan espectacular... ...luego por dentro no merece la pena... ...lo que pasa que es que ...desgraciadamente en la sociedad hoy... ...lo que manda es el físico... ...y claro, pues ahí vienen después todos los problemas. Bueno, pues valórate te respétate... ...bueno, esto... ...hoy en día... ...¿tú piensas que se está perdiendo... ...en eh, muchísimas ocasiones, Juan? Yo veo que se está perdiendo mucho... ...y como digo... Ya he visto muchos ejemplos, no solo de amigas, sino incluso de desconocidas y de desconocidos, de eso, de que están conociendo a una persona y esa persona es que ni les valora, ni les quiere, ni les respeta. Y siguen insistiendo, y, pero yo es que quiero verlo, pero es que quiero conocerlo. Y siempre les he dicho, pero vamos a pensar con la cabeza. No pensemos con el corazón, piensa con la cabeza. Y siéntate y reflexionalo tranquilamente. Y pregúntate si esa persona está queriendo... Si esa persona le está importando de verdad, si esa persona está haciendo por conocerte, si esa persona te está demostrando que realmente te quiere en su vida, y si está demostrándote que no, aunque duela, aunque te guste, aunque no quieras, pero tienes que mirar por ti, que es lo primero que hay que hacer, siempre mirar por ti, y decir: si esta persona no me está valorando y veo que con ella no tengo un buen futuro, aunque, ya digo, aunque me cueste trabajo, pero tengo que hacerlo por y para mí. ...y dejarla y ya llegar a otra persona mejor... ...lo que pasa es que veo que la gente no lo hace... ...la gente le cuesta muchísimo... ...se agarran a la primera persona que viene... ...hay como mucha dependencia... ...y aunque, como he dicho... ...aunque pasen de ella o de él... ...no, le escriban o le dejen o le engañen... ...quieren seguir adelante... ...y digo, pero ¿por qué insistir en algo... ...que se ve claramente... ...que no funciona ahora ni va a funcionar más adelante... ...ya cuando pasa el tiempo se dan cuenta... ...y es cuando entonces ven que se habían equivocado... ...pero bueno, pero es una pena que no sepan hacerlo a tiempo... Juan, aunque este espacio va más bien enfocado a la pareja, pero también muchísimas veces me gusta trasladarlo al terreno de la amistad, porque puede ocurrir lo mismo, ¿verdad? Bueno, es que en realidad esto vale para todos Yo lo que pasa es que siempre hablo de la pareja porque me sí, sí, sí pero esto también vale, por supuesto, para las amistades, para la familia e incluso para el trabajo. O sea, en el trabajo también te tienen que respetar, te tienen que valorar en todo, en todo en la vida. Lo que pasa es que como en lo que más se ve que falta esto, es desgraciadamente en el tema de conocer gente o de pareja, porque yo lo veo mucho, eh, y, y es lo que me da pena, ¿no? Me da pena que gente, que sobre todo algunas amigas mías, que valen mucho, y están con una persona pues que, eso, que no les quiere, que no les respeta, que no les valora, y digo, pero si tú eres una mujer que merece la pena, ¿qué haces con este individuo? Que es que, que, que realmente no te, no te lo mereces para nada, te mereces a alguien mucho mejor, ¿no? Y eso es lo que me da pena, me da pena de gente que sí que vale y están con la persona equivocada. Uh -huh. Bueno, pues vamos a, a aprender a valorarnos, a querernos y a respetarnos. Con una frase que utilizamos mucho en este programa, Juan, dar en la medida en que se recibe. Hombre, claro, es que nosotros, yo creo que el respeto es fundamental siempre en todo. El respeto es, tiene que ser mutuo no ya en conocer a alguien ni en pareja, en todo. Eh, cuando tú entras en un sitio a comprar, te tienen que respetar. Cuando tú estás trabajando, te tienen que respetar. En todo, en todo, prácticamente. Entonces, por eso vamos a aprender a que la gente nos respete, por supuesto nosotros también a respetar. Y quien no lo haga, pues lo que he hecho yo siempre, la persona que a mí no me ha respetado, ni me ha valorado, ni me ha querido, pues rápidamente echarla de mi vida. No me gusta hacerlo, en algunos casos me ha dado pena, pero yo Pienso, yo merezco una persona que como mínimo cumpla eso, que después no funcione es otra cosa, pero por lo menos que empiece por ahí. Exacto, porque si no se empieza por ahí mal vamos a acabar, ¿no Juan? Hombre, si estamos conociendo a alguien y ya nos está faltando el respeto, que ya digo, me ha pasado que, desgraciadamente que alguna ha acabado de estar insultándome, y digo, bueno, si tú ya me estás insultando que no te he hecho nada y que estarás muy tóxica o estás muy todavía pillada de lo que te ha pasado y estás pagando conmigo, digo, evidentemente, si no te he hecho nada y ya empiezas así, esto, mmm, aparte de que eso ya no se puede perdonar a una persona que te insulta ya, yo creo que ya lo más bajo, si, si estamos así ya que no ha pasado nada, ¿qué será cuando pase algo? Uh -huh. Entonces hay que, hay, que eso, hay que poner freno y decirle a otra persona, no, mira, a mí no me vas a tratar como una persona mala, yo soy una persona que, que merezco mucho más, y ya te digo. Hay que pensar, siempre merezco a alguien mejor. Y siempre hay alguien mejor. No, ante el insulto ya no... Yo creo que lo que hay que hacer es salir de ahí sin mirar atrás, ¿no? El insulto es que es una cosa que me llama mucho la atención, me parece lamentable, que mira, que incluso las redes sociales tú opinando sobre algo, oh, y no te verdad. conocen de nada y ya te insultan. Ya te llaman porque tú eres tal, porque tú eres no sé cuánto. Y digo, esto es increíble, aquí ya no, la, la gente le da igual todo, la gente ya te eh, juzgan directamente, o sea, aquí parece que vale todo. Y yo, yo, eso no lo he consentido, la verdad. A mí, yo cuando he estado muy enfadado con alguien, no llego a insultarle, le he dicho, mira, no quiero saber nada de ti o lo que sea, pero yo llego a ese extremo, tan, como yo digo, tan barrio bajero de ponerme a insultar, a llamarte tal, cual. No, yo eso ni lo quiero ni lo permito, y quien lo haga, por supuesto, lo que tenemos que hacer es eso, es rápidamente echarlo de nuestra vida. Uh -huh. Además, quien tú que eres fotógrafo, quien hace eso se retrata a sí mismo, ¿no? Sí, es una fotografía bastante mala, que sí. no tiene ninguna solución ni con fotos. Uh -huh. Está claro, eh, es la persona que hace eso ya te demuestra qué tipo de persona es. Yo uh -huh. por eso digo... Que lo de esto de valorarse crees y respetarse es que si una persona empieza ya a demostrarte cosas o, o a faltarte a estas cosas cuando las estás conociendo, ¿qué crees tú que te espera más adelante? Pues evidentemente nada bueno y peor. ¿Resumimos un poquito, Juan? Pues el resumen sería, el mensaje sería que cuando estéis sobre todo conociendo a alguien, porque ahí es cuando, digamos, todavía no sabéis cómo es, que esas tres cosas las tengáis siempre... ...como fundamentales para conocer a alguien... ...y sobre todo para seguir adelante... ...que sea una persona que te valore... ...que no espere a que tú te vayas para quererte... ...o para hablarte... ...o para estar contigo... Sí. ...que sea una persona que te quiera... ...en todos los sentidos... ...no solo para la cama, sino para todo... ...para estar contigo, para pasear, para hablar... ...y que sea una persona que te respete... ...en todo, en tu forma de hablar... ...tu forma de vestir, tu forma de comportarte... ...que respete tu vida, tus gustos, tus cosas... ...y que no llegue ni para cambiarte... ...ni para intentar que hacer que tú seas otra persona... ...ni para intentar limitarte, nada... ...que te dé toda la libertad del mundo... ...y que, que tú te sientas con esa persona, pues eso... ...que te aporta y no que te quita... ...sino al contrario, que ha llegado a tu vida... ...y que te la está haciendo mejor, no peor. Exacto, que te aporta y no que te quita. Pues con esa frase nos quedamos, Juan... ...en este nuevo programa de los consejos del Doctor Amor... Que por cierto, alcanzamos el programa número 50. Pues nada, enhorabuena, ya lleváis la mitad, ya vamos por el centenario. <risa> vamos por el centenario, Juan. Pues muchísimas gracias, Juan. La semana que viene más. Pues nada, gracias a vosotros, que sigáis disfrutando del verano. Y ya sabéis, hay que seguir poniéndose la mascarilla. No nos relajemos. No nos relajemos. Que las cifras están bastante altas y va esto en aumento. Bueno, pues Juan... Feliz semana. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Un abrazo para todos. Un abrazo.